¡Hey! Muy buenas banda, ¿cómo están? Yo soy Sierra y volvemos a estos anécdotas policiales. Creo que esta será la última parte donde hablemos de mi academia de policía. Eh, ya englobamos entrenamientos, ya englobamos comida los primeros días. Los últimos días no pasó nada muy especial, pero lo que quiero hablar, y de lo que supone que iba a hablar desde el primer video de esta miniserie, era de los conflictos que teníamos nosotros al estar encerrados durante tanto tiempo con un entrenamiento pseudo militar, que fue pues les digo un año y medio. Vamos a avanzar en el futuro y suponer que ya vieron los videos anteriores. Esto empezó más o menos como en el mes número 6, por decir así, no recuerdo obviamente el mes exacto, pero más o menos en el sexto mes en delante empezamos a tener ciertos problemas ante nosotros pequeñitos, pero que iban creciendo con el tiempo lo más común que se podía presentar es que nos pusieran a hacer algún tipo de actividad o ejercicio, ya sea para entrenar o como castigo y que una persona no lo estuviera haciendo, haciendo de que por ejemplo si te a hacer flexiones lagartijas, te ponían 20, 50 las que te pusieran todas hacían, menos una persona ya sea porque no quería hay gente que no hacía los ejercicios por el modismo que se utiliza es por zorra pero vendía siendo pues sí meramente por flojo, por apático, por decir ay no yo no quiero y esto causaba pues que todos todo nosotros tuviéramos problemas entre nosotros porque oye hace el ejercicio si no nos va a ir mal a todos, porque si, ah miren Juan no está haciendo bien el ejercicio Todos otra vez háganme 50 flexiones Y era algo muy cansado Que era hecho para que nos peleáramos entre nosotros Pero en vez de eso teníamos que desarrollar Un espíritu de equipo En realidad este fue un problema muy común Y es un problema muy común En todas las academias de policías Y durante toda la academia Entonces es un problema que al principio está muy presente Y conforme pasa el tiempo se mitiga Esto porque las mismas personas Que no hacían los ejercicios por flojos Eventualmente los iban a tener que hacer en menor medida, mayor medida o lo que sea O, o iban a ser reprendidos de alguna manera lo que, efect, lo que efectivamente iba a desarrollar su masa muscular Y después ya no iba a ser tan difícil para ellos Obviamente iba a ser más fácil para las personas que desde el día 1 se aplicaron al 100% pero para esas personas ya no iban a, a llorar sangre. Siguiendo con los problemas más o menos comunes que pudiéramos llegar a tener, vendría siendo cualquier conflicto relacionado con la ropa, o bien con las pertenencias personales, esto porque cada quien tenía su locker asignado y pues ya después de la primera semana nos enseñaron a que debíamos marcar nuestra ropa para que no se fuera a perder, porque en determinadas situaciones utilizábamos una lavandería, se supone que llevábamos semanalmente la ropa que íbamos a usar en su totalidad pero si pasaba un evento extraordinario, otro entrenamiento, algo extra, pues nos íbamos a quedar sin uno o dos cambios de ropa por lo que a veces nos dejaban usar la lavandería y no era raro que se perdiera una playera, un pantalón, calcetines, algo por el estilo e incluso que de los lockers personales, lockers que no tenían seguro porque no deben, o sea, no, no hay necesidad de que tengan seguro porque estás en una corporación policial donde por nada del mundo deberías tomar algo ajeno, pues se perdían cosas, pasta de dientes, desobrante, cosas misceláneas, champú, um, algo así, algo así, entonces... Eso siempre ocasionaba conflictos que aunque tú digas Ay, me falta me falta champú Y estás rapado incluso, pero pues tienes que lavar tu cuero cabelludo Me falta champú ¿Quién fue? Es como que, oye, tranquilo, solo el champú Pero por otro lado es, no mames, no vas a usar champú durante una semana Acompañado de estas discusiones venía otra muy especial Era graciosa hasta cierto punto Pero de repente era cansada Y a mí en lo personal hubo veces que me cansó porque eran cosas que no debíamos hacer. Dentro de la academia de policía estaba prohibido usar tu teléfono celular, así que no lo debías traer o se lo asignabas a un instructor a, en el, día, el lunes a las 5 de la mañana para que los resguardaran todos en un locker y lo, te lo entregaran el sábado. Junto con esto, no podías ingresar comida externa. No comida chatarra, comida externa. Si tú quieres llevar burritos... Si tú quieres llevar un sándwich o algo así desde el lunes para comértelo algún otro día, no se podía, tenías que seguirte con el régimen alimenticio de la academia. Esto traía como consecuencia un arresto el fin de semana para que no salieras, pues, libre esos dos días. Cuando te arrestaban, me faltó aclarar, aclarar eso, eh, quedabas en la academia, el sábado no salías y el domingo salías... Ya en la tarde noche Solo para llegar a tu domicilio Y poder alistarte para venir el lunes Entonces realmente no tenías tiempo de nada Y pues claro Nunca faltaron las personas que traían Sándwiches, burritos Y sobre todo dulces Los dulces dentro de la academia de policía Así como en prisión En literalmente prisión Los dulces son algo muy, muy valioso Pero muy valioso Junto con los teléfonos celulares Había gente que metía los teléfonos y les cobraba 10 pesos a los demás compañeros, 10 pesos es medio dólar para que se den una idea, para utilizar su teléfono 5 minutos, para una llamada, para un mensaje, o pasarle, pasarle datos, pasarle saldo, algo, algo así, entonces hubo compañeros que sacaron un buen negocio de ahí, aunque ya después se volvió un poquito, pues igual el espíritu de equipo, de oigan traje dulces para todos, oigan ahí tengo mi teléfono por si algo se les ofrece, y algo así empezaba a suceder, Cosa que sí nos trajo varios problemas, como en el capítulo anterior donde hablamos que nos reventaban los dormitorios para buscar cosas o desordenarlo todo simplemente para sacarnos poquito de quicio, pues siempre se encontraban cosas que no tenían que estar ahí. Uno de los ejemplos más raros y poquito divertidos que pasó fue que en la cena, cuando nos tocaba ir a cenar, siempre asignaban a dos compañeros que tiraran la basura de los comedores. Esto era... Un castigo ligero, porque tendrías que dormirte ligeramente más tarde y un premio, porque las señoras de la cafetería eran muy amables, muy, muy amables. Entonces el instructor se iba, los compañeros se iban, tú recogías la basura y en eso las señoras de la cafetería te daban un plato extra de comida o te daban fruta o te daban dulces. Porque en la cena a veces nos daban un dulce de coco, que es coco rallado con azúcar comprimido, algo así como un mazapampeo de coco. Algunos lo conocerán si son de México o bien de Latinoamérica. Y te daban, o sea, nos daban por ejemplo, imagínense un cuadro más o menos de ese tamaño, pero con el grosor de una pluma, más o menos. Bueno, las señoras de la cocina eran tan amables que te daban un cuadro más o menos de ese tamaño, pero de este grosor de dulce de, de, de coco. Entonces, Tú guardabas ese bloque de, de dulce como si fuera un bloque de droga porque te rendía toda la semana y era algo que podías utilizar para recuperar energía o bien para tener azúcar y energía antes de un entrenamiento realmente pesado entonces varias veces nos encontraron los, los instructores literalmente como si fuera tráfico de drogas sacando bloques de cuadrados blancos diciendo oigan ¿Qué es esto? <risa> y nada, pues que era, era dulce También había compañeros mmm, Dos en realidad, en mi academia al menos Que eran muy delgados es, Siguen siendo muy delgados Es su complexión, es su, es su genética Que quisieron aprovechar el entrenamiento de la academia Entrenamiento que es meramente cardiovascular Es cardio, es calistenia también Es, es algo más enfocado a adelgazar y a generar resistencia Ellos lo quisieron utilizar para generar músculo Cosa que la veo difícil Porque para generar músculo Debes entrenar pesado con pesos mayores Y no simplemente haciendo flexiones o sentadillas Entonces ellos empezaron a meter proteína Alta en carbohidratos A escondidas a la academia Entonces en algunos lockers Habían escondidas bolsas Con un polvo blanco extraño <risa> Y hubo situaciones en las que los instructores pues nos encontraron esas cosas y en, y en serio llamaron a otras unidades para que no salieran corriendo los responsables y ya después examinaron las bolsas y pues resulta que era proteína, Este, ya le habíamos mencionado al instructor que era proteína pero pues no, así no funcionan las cosas, tiene que haber eh, Testigos que vean que sí sea, o, o, o, o que vean en frente de otros compañeros que sí es, no nomás es olerla y decir, Nel es harina, ¿no? O sea, es, es ah, esta madre es proteína, ok, vamos a, a avisar a dos unidades que vengan, hagan un reporte, la llevamos con el médico de barandilla y vamos a ver si, si eso no es. Que de hecho, pues, la abrieron y dio logra dio lola proteína de chocolate, creo que era, entonces ya, ya se dieron cuenta que sí era, pero hay un procedimiento para el que le diga. Para que no diga un vato mamón en los comentarios. Ay, pues si ya le dijeron que era proteína, ¿por qué no les cree? Porque es una corporación policial y hay protocolos. No es... Tlaxcala, no sé, no, no. Tlaxcala creo que es un lugar con bastante educación. Pero me entendieron, ¿no? Todos estos micro castigos, junto con micro discusiones generaba a la larga un problema entre nosotros. Y el día que siento yo, siento yo... ...que se derramó la gota que derramó el vaso... ...se derramó la gota que derramó el... ...se derramó el... ¿Cómo chingado ha sido esta frase? El vaso se rompió a la chingada porque tenía un chingo de agua... ...así, yo no sé, eso, me, me explico, ¿no? Fue una vez que fuimos a un evento... ...de la Cruz Roja, la Cruz Roja es una organización mexicana enorme... ...así que no, no, no pasa nada, a lo mejor la conocen... ...que es un servicio médico... Eh, mexicano no sé si sea en otras partes no sé si está en otras partes de latinoamérica el cual es gratuito y brinda un buen servicio y vive a base de donaciones en este evento nombraban a ciertas personas que hicieron cosas importantes agradeciendo sus servicios a los nuevos cadetes de la cruz roja o bien personas que se metieron la verdad no sé cómo funciona eso nunca he estado muy metido en, en, en, en pues en eso en, en un servicio médico de la cruz roja y a personas que son voluntariadas Para eso también hicieron un, Una entrega de reconocimientos Una entrega de medallas Se, No sé si hubo personas, compañeros caídos Que nombraron la verdad Pues fue hace cinco años, no me acuerdo al pie de la letra Y nuestro trabajo como cadetes Era hacer una valla Perimetral con todos en posición de descanso Parados, luciendo nuestros bíceps eh, Simplemente pues para que haya presencia Policial, porque en ese momento No éramos policías, éramos solo cadetes para que no fuera a pasar nada. Era más que nada un entrenamiento de estarte quieto, poner atención a todo y no en el evento que está ocurriendo, junto con guardar silencio y dormir tarde, porque el evento duró creo que desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y pues fue algo pues, pesado estar así quieto, parado y en silencio todo ese tiempo. Con las horas mencionadas se habrán dado cuenta que esto pasó a la hora de la cena, que cenábamos regularmente a las... 8 de la noche o 7 de la tarde por ahí, entonces no habíamos cenado y ya teníamos bastante hambre, cuando el evento termina cerca de las 10, 10 y media de la noche, los instructores se acercan a nosotros y nos dicen ven todos esos puestos de comida porque estábamos en el centro de, de la ciudad y pues aquí en México se maneja mucho de que hay locales, puestos carritos o camioncitos de comida por toda la ciudad y había varios en ese evento en los instructores nos dijeron, ven todos los puestos de comida, vayan al que ustedes quieran y coman lo que ustedes quieran. Que de hecho creo que esto ya lo había platicado en una de anécdota anterior, pero no recuerdo bien, creo, pero igual se los voy a platicar. Total que los instructores muy amables nos dijeron, vayan a cualquier local, a cualquier puesto, a cualquier camión, a cualquier carrito de comida, porque ya hablamos con los propietarios y ellos quieren agradecer que estuvieron aquí presentes cuidándolos toda la noche y van a regalarles lo que ustedes quieran para comer y cuanto ustedes quieran. No, pues los hijo. Fuimos y yo me comí tres banderillas, tres elotes, dos rebanadas de pizza, una hamburguesa, unos tacos, tamales. Total, comimos hasta reventar. En este punto ya había pasado más o menos un año de academia y ya teníamos pues un año con un régimen alimenticio muy estricto. Por lo que que te dé la libertad de comer un buffet de lo que tú quieras, de comida chatarra, comida callejera, era el cielo, era el puto cielo. Pero no todo es color de rosa y nadie nos dimos cuenta de lo que realmente iba a suceder. Después de que comimos hasta hartarnos... Porque literalmente comimos al punto de que no podíamos movernos a gusto, de que el pantalón te aprieta, o sea, traje a lo pendejo. <ríe> eh, eh, mis compañeros y yo pues tragamos a lo estúpido. Creo que incluso nos dieron media hora para comer, siendo que estábamos acostumbrados entre 1 <ríe> y 10 minutos, pues fue media hora de un buffet de lo que tú quieras comer. Entonces... Ya se habrán dado una idea de todo lo que tragamos, ¿no? Pues resulta que ya nos llevan a la academia de policía en un camión, porque estaba un poquito lejos, eh, en el camión de la corporación, ¿no crean que en un camión urbano? Eh, y llegamos a la academia de policía, nos forman afuera de los dormitorios y ya ese entonces nuestra mente estaba pensando... Oigan, ya son las once y media de la noche Vamos a dormir muy poco o sea, comimos muy bien y vamos a dormir muy poco Mañana va a ser un día pesado Pero esa no fue la mayor de nuestras preocupaciones La verdadera cosa que nos jodió Fue que en ese momento Llegaron los instructores hasta los dormitorios Trayendo un carrito lleno de nuestra cena Un litro de frijoles con chili, para quien no conozca los frijoles con chili, pues aquí pondré una fotografía básicamente son frijoles, carne molida, chorizo y algunas otras especias eh, en un tipo guisado que se come con tortilla o con pan, pero era un puto litro, o sea para que se den una idea estos son como 500 mililitros, o sea era un, un potesote entonces todos nos quedamos viéndonos entre nosotros porque dijimos Comimos hasta hartarnos Y quieren que nos comamos ahora Un litro de comida Y el instructor responde El que no se termine la comida No va a dormir Entonces termínensela Y conforme se la vayan terminando Entran al dormitorio y se duermen Nos quedamos con cara de Cállate los hocico güey, No mames pues Yo que soy una persona que traga a lo estúpido Dije ok sí, sí se puede Si sí se puede no pasa nada Agarré el bote y empecé con una cucharada, otra, otra. No llevaba ni 10 cuando dije, no es cierto, esto no se puede, esto va a estar horrible. Y el instructor estaba caminando entre nosotros, supervisándonos de que no tiráramos la comida o la escondiéramos de alguna manera. Y aquí debo admitir, señor instructor, si me está viendo, que no creo, que sí, sí la escondimos. <ríe> enfrente de los dormitorios había un montículo de tierra, un pequeño cerrito, donde había unos árboles que plantamos y pues meramente era decorativo y era de pura tierra y cantera, o sea roca. Entonces mientras tú estabas comiendo y el instructor se daba la vuelta era una cucharada para ti, otra para el cerro, una cucharada para ti, otra para el cerro, una para mí, otra para el cerro. Y así no la llevamos Pero igualmente terminaba, terminabas tragándote más o menos un medio litro de chili Aunado a las tres tortillas de harina que nos dieron Ah, y un litro de agua dorchata. Total que a pesar de que intentamos engañar al sistema Para no tragar demasiado Siendo que ya habíamos tragado demasiado Igual habías comido mucho dos veces Y pues nos acostamos a dormir conforme fueron, fueron pasando Fueron terminando las personas En serio, te acostabas Tratabas de dormir y no podías porque tenías el estómago lleno, hacía reventar y pues era muy complicado. Y ya eran más o menos las doce y media, bueno las 12 o, la, o los 30 minutos del día siguiente. Y en tu mente solo pensabas, güey, que eran cuatro horas de sueño, esto va a estar bien culero. Pero se puso peor. Más o menos a las 3 de la mañana nos despierta un instructor y dice, ¿qué onda chavos? Levántense, vístanse con su ropa deportiva, tienen cinco minutos porque vamos a salir a correr como en las mañanas. Para eso vimos la hora en un reloj que cargaba el jefe del grupo y dijo, ah cabrón, son las 3 de la mañana, todos nos levantamos cansados, jodidos, aún con el estómago a reventar, muchos con ganas de ir al baño, pero no tenías chance de ir al baño porque tenías que salir a correr, entonces nos alistamos, nos salimos... Y pregunta a nuestro jefe de grupo, oiga jefe, una pregunta, ¿son las 3 de la mañana o mi reloj se quedó sin batería? No, sí son las 3 de la mañana. Entonces, tragaste a lo desgraciado, dormiste 3 horas o menos y estás a punto de salir a correr 10 kilómetros. Así de culero, así como suena, así se sintió. El objetivo de esto era básicamente joder y meter disciplina y la consecuencia era... Que el instructor dijo, aquel que vomite o no siga el paso de la, de la corrida, va a quedarse arrestado el fin de semana. Y asombrosamente, nadie se quedó atrás y nadie vomitó. Todos tuvimos ganas, pero nadie vomitó. Entonces, en ese punto de que te dieron un, un, un brillito así, así de chiquito, así... Así, así, así, así, así De esperanza Y luego te joden con ese brillito Diciendo, ah, comiste bien, pero ya mamaste Porque ahora vas a correr y no vas a dormir Estábamos sumamente irritables Sumamente irritables Entonces recuerdo que Mientras llevamos marchándose a los dormitorios De nuevo ¿Con qué lo podré representar? Bueno, es con este vaso Yo pasé por enseguida Oigan, la imagen se ve más fluida cuando se ve oscura No, oh, quédate oscura, pinche madre Mientras íbamos marchando pues vamos todos juntos en formación militar, eh, y, y mi hombro rosa así el de mi compañero de al lado, cosa que era común porque íbamos todos apretados, y fue en ese momento que yo miré a mi compañero, mi compañero me miró a mí, y nos paramos en el suelo, nos plantamos, solo nos quedamos viendo así, como si nos acab acabáramos de mentar la madre, los, los compañeros siguieron caminando, se olvidaron de nosotros y nos quedamos ahí No nos importó que nos, fuéramos, nos fueran a arrestar, que nos salimos de formación O que lo que, lo, lo que sea que estuviéramos haciendo Y cuando ya nos empezamos a acercar para empezar a agarrarnos a putazos A puñetazos para la gente que no es de México y no conozca el modismo Llega nuestro jefe de grupo y nos agarra y, ¿Qué están haciendo? No sé Y ya nos vuelve a la formación O sea, nos queríamos pelear por tocarnos así el hombro, güey. ya era un pedo que ya estás mal, ya dices ya no aguanto, ya no aguanto y a raíz de eso empezaron a surgir más y más y más y más problemas oye que me falta un champú, nos agarramos a chingazos oye que me falta mi ropa, una playera, nos agarramos a chingazos oye tú no hiciste las lagartijas bien y por tu culpa nos pusieron a hacer más, pues ah, nos agarramos a chingazos Cosa que se trataba de evitar siempre, porque obviamente una pelea dentro de las instalaciones correspondía a una sanción. Pero hubo una pelea por a lo mejor cada 30 discusiones, era algo, y eran peleas muy leves porque sabíamos las consecuencias, pero había 30 discusiones muy seguido, entonces era como que cualquier cosa te irritaba. Oye güey, come de tu comida porque si no vamos ahorita nos van a... Nos van a poner a hacer flexiones por tu culpa. No, que te importa un carajo, güey. Si yo como o no como. Ah, mamón, hijo de tu pinche madre, te voy a matar. Y así era ya una guerra constante de mantenerse irritable todo el tiempo y tener que lidiar a otras personas irritables como tú. Afortunadamente, esto ya se medio suavizó con el compañerismo que teníamos, con ese sentido de pertenencia que desarrollaste después de tanto tiempo como vivir con las mismas personas. Y ya eran... Era, era discutir siempre, discutir siempre, pelearte siempre, que alguien llegaba a platicarte algo. Oye, fíjate que el fin de semana hice esto. Me vale pito, me vale pito lo que has hecho con tu vida. No me interesa, pero te sigas llevando bien con esa persona. Debido a esta clase de situación tan... Eh, que teníamos, varias parejas, porque dentro de la academia se hicieron parejas sentimentales, eh, la neta qué pinche aguante porque yo no hubiera aguantado pues estar una semana viviendo con esa persona sin poder dirigirle la palabra de una manera sentimental y nomás poder eh, demostrarle tu afecto el fin de semana si es que podían verse, entonces a raíz de eso muchas parejas terminaron, muchas amistades empezaron a separar se empezaron a hacer grupitos de personas en vez de que todos fuéramos un grupo más grande pero al fin y al cabo y después de tantas discusiones nos graduamos, todo salió bien. Los últimos 20, 20 días antes de graduarnos fueron bastante bueno, los últimos del 20 al décimo día fueron muy relajados. Nos dijeron, ya me lo salen, chicos. Enfóquense en estudiar, en lo de la licenciatura, y listo. Y los últimos 10-10 días machines, esos sí fueron una putizada de colores otra vez, como en los primeros días. Córrele y córrele, y gas pimienta y chingadazos y lagartijas, y no lo hiciste bien, güey, no te vas a graduar, no, te vamos a reprobar. y Era una presión muy grande, pero pues ya estábamos completamente acostumbrados. Nos graduamos y todos Felipe y con tenis. Algo que quizá puedo agregar es que en la graduación todos estábamos nerviosos, todos estábamos con ganas de llorar, de que era algo, era algo pues muy especial. Estábamos todos formados, pues en firme exposición. Manos en los bolsillos, bueno, a la altura de los bolsillos, piernas juntas, pegados, brazos pegados al pecho, mirando hacia adelante, sin mirar hacia los lados con los ojos y con una expresión de muerto. Pero todos queríamos gritar, gritar de la alegría, llorar, reírte de los nervios, sobre todo yo porque me tocó decir las palabras de mi generación y, y me equivoqué en una parte, pero bueno, todo salió bien. Y ya que te gradúas, ya que no tienes que lidiar esas personas todo el día, todos los días... Muchas, muchas amistades con quien te llevaste bien se reforzaron un chingo... Porque ya no tienes que convivir con esa persona huevo... Ya la puedes ver cuando ustedes quieran y hablar de lo que ustedes quieran... No nomás de, oye güey hicimos 10 flexiones hoy, no es cierto, hicimos 12... Y pues bueno, creo que con eso terminaría la minisaga de las anécdotas policiales relacionadas con la academia... Y probablemente continúe con cómo fue mi primer día como policía. Porque pasaron muchas cosas. Sé que este video fue un poquito más corto que los podcasts o anécdotas normales. Pero es que estoy trabajando en un video muy largo y muy especial. Que saldrá en aproximadamente, en aproximadamente perdón, dos semanas. O sea, en este fin de semana no. En el siguiente sí. Si sí, sí es que lo logro terminar. Si no, probablemente suba otro podcast para poderme dar más tiempo. Porque en verdad va a ser... Creo yo el video más largo y más elaborado que he hecho en todo el canal. Hay un puto mosquito aquí enfrente de mí que ustedes no lo pueden ver. Si te gustó el video déjame tu like y un comentario sobre el siguiente tema que quisieras que hablemos en estos podcasts y se relacionen pues con mi trabajo. Un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente.